Che, Dios fruto la línea, no pasaron ni 5 minutos, ¿no? ¿no? ¿Es para copo? Sí. ¿Qué fue esta de la boquita? ¡Arriba! ¡Eh! ¡Qué grande, papá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Copero, che! ¿Qué querías? ¡Mirá! Oh, ¡Mirá, mirá, oh, mirá! ¡Voto y lo pesamos! Ahí fue, ¿eh? Decía, che, Jorge, decía, ¿sacaremos alguno grande? Mirá, mirá, Albertito. Míralo, míralo míralo, míralo. <risa> che, disculpame la pregunta, bien arriba, ¿no? Bien arriba, te lo voy a mostrar, mirá. Aparte de tenerlo bien arriba, clavadito la boca, mirá la profundidad, esa. Perfecto. Sí. Excelente. Para...